Según testimonios, el hombre identificado como el Alargarto llegó al colmado Raiza, ubicado en la calle Papi Olivier, esquina William Mises, y luego de intentar convencer a la mujer que atendía el negocio, aprovechó un momento de descuido y robó la mercancía. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento. A nivel nacional circula un video en internet en el que se observa al diputado PRDista Rafael Leónidas Abreu Valdés sacar una pistola durante un incidente con otro hombre escenificado aparentemente por unos terrenos. En el lugar habían varios hombres con armas largas. En el material se escucha a un hombre, el que está filmando el video, cuando le advierte de que ahí no lo van a sacar, que no están en los tiempos de Trujillo. Se desconoce el lugar donde y cuándo ocurrió el hecho. Miren, ese hombre está tirando disparos aquí en ese terreno, ahí. te este una vaina con su título y todo, con su título. Míralo cómo están con arma larga. Se acabó eso aquí. Miren, no echar miren con arma larga y metralladora, miren. Miren, arma larga y metralladora, ahí. Miren que vinieron ahí con arma larga y metralladora. Con arma larga y metralladora. Dale lo que tú quieras, coño. coño. voy a matar coño, ¿Te entiendes? Por eso de del militar, mira ahí. No importa, algo mío, vea eso. Llévate del nivel. Llévate, pues tú crees que eso es así, porque estoy militar. pues tú crees que no hay ley para ti, que tú vienes así. Tú vas a tener que llevarlo a todos. Eso no es tuyo. Todo es tuyo. ¿Tú crees que es tuyo. ¿Tú crees que estamos los tiempos Trujillo? ¿Tú crees que estamos en los tiempos de Trujillo? Sobre el caso del payaso Kanki, la Asociación de Payasos Dominicanos Azopado y la Unión Nacional de Payasos Dominicanos Unapadón Mediante un comunicado conjunto mostraron su consternación por la situación que vive el payaso Los payasos dominicanos rechazan todo tipo de violencia contra los niños y niñas y pidieron a las autoridades competentes una exhaustiva y profunda investigación para esclarecer los hechos Que señalan directamente a Kelvin Núñez Nombre real del payaso que también conduce el programa infantil Kanki Manía A su vez llamaron a la población a no generalizar este acontecimiento Ya que se trata de un caso particular Precisamente el payaso Kanki, presentador de televisión y conductor del programa Kanki Manía Fue contactado por el portal Luminarias TV para conocer su posición Pero este manifestó que no estaba en condiciones y que está muy mal de ánimo Debido a la situación que hasta el momento es investigada